Bueno, amigo, y continuamos con las arrieras. Este es un nuevo experimento con esponja de, de brillo, el que se utiliza para se utiliza para lavar los platos. Este también es otra forma de detenerlas. Si no consigue guata, entonces se le coloca a este a, esponja de, de brillo. Y mirenlo, vea, efectivo también, no se suben y no pueden bajar tampoco. Miren, aquí van las que. Más bien optan por devolverse. Esta es otra forma, con otro material, para controlar la hormiga arriera. Entonces, si no puede conseguir la guata, la esponja de brillo sí la consigue usted en cualquier tienda, en cualquier supermercado, en cuanto a la esponja de brillo. Y es más efectivo, porque si se moja, pues no se va, no se va a alisar como... Como sucede con, con la guata, este superior es mejor. Bueno, espero que les, que les sirva este, este nuevo experimento para, para controlar la hormiga riera que no se coma la, los árboles y para no matarla, ¿no?